Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Feliz año 2019 a todos. Y hoy tenemos un título muy sugerente porque me hace mucha gracia, sobre todo en algunos medios de comunicación, como eh, nos dan la bienvenida al año 2019, dando pues, una serie de cifras y eh, números, números cábalas, donde mienten. Pero esto lo, lo hemos visto hoy, precisamente, esta mañana en España, y en otros medios internacionales donde se están falseando cifras y donde parece que el año 2009... Pues bueno, nos augura una gran economía a nivel mundial y esto no es cierto. Esto no es cierto por muchos motivos. Hoy vamos a tocar dos puntos. Vamos a tocar la crisis eh, que se nos puede llegar en España. Ojo, que se nos puede llegar. Quiero decir, va a haber una crisis, pero dependiendo de las maniobras que tomen los políticos en España va a ser de mayor o menor calado. Pero que hay una recesión económica, sí, es así, y además es impepinable. Me ha hecho mucha gracia hoy un medio nacional, aquí en España, muy conocido, vamos a decir canales, pero bueno, visto uno, vistos todos, donde daban unas cifras que no se las cree ni el que estaba diciéndolas. Porque además, hay una cantidad de estudios y de análisis a nivel internacional y a nivel nacional, donde nos dicen todo lo contrario. Pero no es que yo quiera ser alarmista o yo quiera ser eh, catastrofista y que venga el apocalipsis, luego vienen los anunnakis, los reptilianos y no, nos vamos a poner en serio con este tema porque es un, es un tema que independientemente del color ideología política que tengamos todos, es un tema que nos preocupa. Nos preocupa la economía de nuestro hogar. Es evidente que las televisiones, pues bueno, lo que están haciendo en estos primeros días del año, pues es dar unos números, unas cábalas, ¿eh? una numerología, porque esto yo lo veo así un poco sin sentido, para que no nos alarmemos. Pero la realidad es otra muy diferente. Así que dicho esto, vamos a empezar con el título de hoy, Crisis en la economía mundial en el 2019, las fuentes oficiales mienten. Pero os digo una cosa, esto eh, nos va a afectar a todos, queramos sí o no. De hecho, hoy la bolsa en Wall Street ha tenido mm, que eh, jugar, por decirlo de alguna forma. Esos son los titulares que he leído yo, que se emiten desde Wall Street. Ha tenido que jugar pues, una serie de bazas muy gordas para mantener la bolsa en el día de hoy. O sea, hoy se ha quedado ahí la cosa que ni chicha ni limona. Han habido bajadas, han habido subidas. Y esto engendra un grave problema. Eh, también quiero decir, antes de empezar aquí a dar datos, porque vamos a dar datos, vamos a dar datos eh, de todo esto, en ningún momento eh, estamos hablando de logias, masonería, los reptilianos, los anunnakis... No vamos a poner serio con las cifras y estudios que hay en el día de hoy. Luego que cada uno piense en su casa lo que más le guste. Pero vamos a este primer punto de la crisis económica en España. Bueno, ya sabéis que aquí... Eh, se ha subido en España, eh, vamos a ser lo más breve posible, pero vamos a dar todas estas eh, todas estas pautas, por decirlo así, donde nos dice que en España va a haber una recesión económica brutal. Bueno, sabemos que el salario mínimo interprofesional ha subido a 900 euros y mmm, esto va a traer pues una una pérdida económica bastante gorda y sobre todo de puestos de trabajo, que ahora vamos a, a ver de qué se trata. Pues bueno, eh, durante el, el año 2018 este salario mínimo interprofesional era de 735 euros mensuales. Pues bueno, según el acuerdo firmado el 26 de diciembre, el día después de Navidad, de 2017, del gobierno, del PP, sindicatos. Eh, y asociaciones empresariales se establecería en un caso de un incremento del PIB superior al 2,5 y un incremento de la afiliación media de 450.000 personas. El sueldo mínimo interprofesional para el 2019 sería de 773 euros y para 2020 de 850 Pero el gobierno, este gobierno, o sea, esto es lo que se había firmado anteriormente. Bueno, no quiero decir que lo que se haya firmado era lo más correcto, pero sí quiero decir que era progresivo, porque hay varios factores que hay que tener en cuenta, pero en España y en cualquier país del mundo, si se sube el salario mínimo, ojo con la subida de precios. En España, yo creo que en muchos países del mundo ya se ha subido... El consumo eléctrico, el gas, el petróleo, eh, ciertos artículos, el tabaco, el alcohol, donde el gobierno sube. Con lo cual, si subes por un lado y subes por el otro, para los que están trabajando, perfecto. Pero los que están en paro y no tienen poder adquisitivo, la vida se les va a hacer más difícil. Y ojo que esto, el, el gobierno de Pedro Sánchez aquí en España, dice que esto es igualar, a todo el mundo y que resurgir, el resurgir de la clase media esto lo he oído yo hoy en televisión y me he hartado de reír porque aquí tengo yo vecinos, vecinos no estamos hablando de estadísticas sino vecinos que no trabajan porque están parados, son mayores de 45 tienen problemas y dificultades para encontrar trabajo y lo primera, la primera noticia que, re, que, que reciben es que le suben el consumo de la luz, del agua de esto, de lo otro, del combustible bla bla bla y ellos no tienen poder adquisitivo. Ahora decirme vosotros a a ver dónde está esa clase media o quizá más amplia la clase pobre que no tiene recursos económicos Pues bueno el gobierno ha saltado la banca ha saltado todo y ha ignorado la negociación tal y como se entendía hasta ahora para complacer a podemos podemos es un partido político en españa de la extrema izquierda que eh, lo primero que quería era subir el salario mínimo. Bueno, ya se ha subido el salario mínimo, pero ahora habrán más pobres que votarán a Podemos. Porque sabemos que ningún rico va a votar a Podemos. Esto está claro. ¿eh? Con lo cual su elenco eh, va a ser, y de votantes y el electorado va a ser para ellos, mucho mayor. Esto no lo digo de forma jocosa, pero lo digo de forma real. Eh, ¿Qué piensan los sindicatos y las empresas de todo esto? Bueno, para los empresarios, esta medida cuestiona la negociación colectiva que trabajó muy duro para llegar a negociar un salario mínimo interprofesional de 850 euros en el 2020. O sea, que en un par de añitos hubiese llegado a 850 euros de los 700 y algo. Y fijar una senda en materia de crecimiento salarial para alcanzar los 2.000 euros el en 14 pagas para trabajadores con convenio durante el mismo año la ceo ha señalado que la medida tendrá consecuencias negativas y la va a tener y ya la está teniendo ya han echado gente a la calle en algunas empresas de mi localidad puestos de poca calificación eh, puestos eh, pero pues claro salario mínimo interprofesional en ocho horas, pero si es en cuatro horas también se calcula con ese baremo. Y si es en tres horas, se calcula en ese baremo. Es decir, que tiene un aumento bastante importante para sueldos de media jornada. De gente pues, que, bueno, van trabajando, el empresario pues va a tira que te va, va pagando, pero luego esto ha subido de golpe a la calle. Están en la calle ya, ¿eh? El día, el día, a día 2 de enero ya les han dado su carta de despido. Y hasta luego, Lucas. Eh, bueno, aquí habla la UGT, Comisiones Obreras o los sindicatos españoles, para los que sois de fuera. Pues bueno, dicen que es necesario modificar la reforma laboral para facilitar este acuerdo en la negociación colectiva. Bueno, la, los sindicatos abogan por todo, pero esto pasa en España y pasa en Perú, en Chile, en Argentina... ¿eh? Abogan por todos menos por el trabajador, porque ellos hablan ya el lenguaje político. Ellos no tienen ni puñetera idea de lo que está pasando. Ellos sí, sí, no, no. Aquí en España, como pillan subvenciones, pues aquí no pasa absolutamente nada. Bueno, ¿por qué sube el salario, eh, salario mínimo interprofesional? Vamos a ser breves, pero esto es importante en España. Dice lo siguiente que es una medida exigida por Podemos, que fue, el, este gobierno ha pactado con eh, Podemos, Ciudadanos, algunos partidos de corte nacionalista y algunos que provienen del antiguo terrorismo de ETA, que es el, lo que ha, con quien ha pactado Pedro Sánchez, eh, ha pactado con grupos muy complicados. Pero bueno, esto lo venía diciendo Podemos y el problema es el coste hundido. Ojo, ¿cómo dejar de contar las cotizaciones por los puestos de trabajo que dejen de crearse? Para empleos poco cualificados, lo, lo que se destruyen o los que sustituyan por otras figuras más precarias o de economía sumergida. Es decir, ahora el empresario dirá, bueno, mira, es que como ha subido, pues mira, estas horitas que echas de más te las pago aparte. Sabemos que hay una economía sumergida en todo el mundo. No, esto no, no. Hay que echarse las manos a la cabeza. España es el Adalid de la economía no sumergida. No, esto es falso. Esto es verdaderamente falso porque hay en España se contratan cuatro horas y se trabajan dieciséis. Esto se sabe, esto no es algo que nos lo hayan contado y digan, bueno, he oído, es una leyenda urbana. No, la hostelería, por ejemplo, ¿no? la hostelería, los hosteleros, que son los que más sufren, los camareros, los cocineros, pues tienen un contrato de cuatro horas y trabajan doce, ¿vale? Les pagan siempre en razón a las cuatro horas que están dadas de alta. Cuando llega la inspección de trabajo, le dicen, no, es que como es según necesidades de la empresa, pues bueno... Eh, Ahora está en su jornada laboral. Y un huevo, porque llevan ya trabajando siete horas, pero están contratados cuatro. No, si ellos acaban dentro de... hace una hora que han entrado. Sí, un huevo. Eso es mentira. Pues bueno, esto va a destruir empleos para los jóvenes y a los jóvenes les va a ser más complicado encontrar trabajo. Porque es un salario mínimo interprofesional. Es decir, un chico que no tiene experiencia de algún tipo de trabajo, pues que la verdad no, tampoco hace falta una gran cualificación, el empresario va a decir, pues no voy a pagar yo eso. No lo va a pagar. Y va a coger a otro que tiene la empresa y lo va a explotar mucho más. Esto es lo que va a pasar. Gente en la calle. Ya hay gente en la calle a día de hoy. ¿eh? Esto no es una leyenda urbana. Esto está pasando. Esto está pasando. Estas son las consecuencias del salario. ¿Qué colectivos se ven más afectados? Pues bueno, afecta normalmente a, a colectivos de baja cualificación, no protegidos por convenio. Uno de los más importantes es el de empleadas del hogar, que rige los precios por hora basándose en el salario mínimo interprofesional, pero que en muchas ocasiones son a tiempo parcial. Así, una subida fuerte del salario mínimo profesional puede suponerles o bien una importante subida del precio por hora o bien que los empleadores recorten el número de horas para seguir pagando lo mismo. Vale, Es decir, bueno, como vas a cobrar más, pues mira, te recorto horas y vas a cobrar menos. En realidad, eso lo que hace es que el empleador pague más y el empleado pague menos. Con lo cual, aquí, el que... Ojo, el que tenga un puesto fijo de trabajo ya va a pertenecer a una un poquito más arriba, pero no del todo, porque los precios ya han subido. Con lo cual, estamos iguales. ¿Dónde se ve la economía? ¿Dónde se ve la economía? Pues cuando a ti te queda dinero en tu casa y has guardado un poco más. O has podido invertir un poco más. O has podido gastar un poco más. Ahí es donde se ve. Pero si tú subes por un lado y subes por el otro, bueno. Estos, estas historias son historias para no dormir, pero son reales. También hay que añadirle que en España, y ahora vamos con la economía mundial, y veréis hasta dónde llegan ciertos, ciertas cifras que a mí me han dejado chorreando de sudor, y han sido falsas. O sea, lo he visto ya hoy en tres medios de comunicación, españoles y en un medio extranjero. No vamos a decir cuáles, pero en uno sí. ¿Esto eh, qué significa? Pues esto significa que es un completo fracaso y que además han habido pagas, eh, pagas no, eh, partidas presupuestarias que se han quitado aquí de un sitio para darle a otro, comunidades autónomas que iban a percibir una economía como nuestros amigos de Canarias, que iban a percibir una partida presupuestaria por eh, el tema de carreteras. ¿Vale? El tema de carreteras, sabemos que Canarias es una, unas islitas muy bonitas, que están pues, muy al sur de la península ibérica, enfrente del continente africano, y necesitan verdaderamente lo que es una inversión importante, es son islas que se autoabastecen con sus propios impuestos, pero realmente necesitan eh, cierta economía para sus infraestructuras, dado a que están lejos. Entonces hay que ayudar y favorecerles para que puedan continuar pues con su vida el día a día. Pues bueno, esto se ha cortado y se le ha dado a Cataluña para que se calle en la boca con el tema de la independencia. Pero aquí nadie va a decir nada, porque si no, esto es un verdadero problema. Vamos a saltar a la, eh, a la próxima recesión, donde vais a ver eh, pues que aquí hay cosas que no cuadran, ¿no? hay cosas que son bastante absurdas. Y también viene dado por Estados Unidos. Vamos a ver, Estados Unidos sabemos que es el motor, el motor de una economía global. Eh, Europa también, hay varios países como China también, que está en una evolución constante. Y todo esto pues va proliferando, ¿vale? Si una de estas economías tiene una recesión, el resto de las economías, aunque sean emergentes, también tienen una recesión. Puede ser que tengan una recesión en menor medida. Pero eh, la tienen porque hay menos inversión extranjera, se mueve menos ese capital y por consiguiente pues esa potencia emergente sufre un estancamiento y lo que hace es comprar y vender simplemente a países más locales de la zona, es decir, a países que están más cerquita de todos ellos. Pero esto es un verdadero problema. Esto es un verdadero problema porque eh, la noticia, la noticia, eh, hay un montón de noticias, ¿no? Dice, la, la, la FID contará con menos margen para reaccionar a la siguiente crisis y tendrá que innovar en su respuesta para recuperar el factor sorpresa. O sea, aquí ya te puedes tú hacer una idea. Bueno, dicen que a pesar de ciertos datos económicos que tienen una solidez constante, pues bueno, hay eh, una recesión de la economía estadounidense. ¿vale? El señor Donald Trump, aunque hace inversiones, pero hace recortes, por otro lado, para que la economía, esto es normal, esto es algo, no es que Donald Trump sea bueno o malo, sino que Donald Trump, como presidente de su país, lo que hace es llevar la economía hacia una tendencia y todos los países que van a remolque de la economía de Estados Unidos van a pasar por ahí. Pero esto tiene trágicas consecuencias, porque no todos los países pueden remodelar su modelo económico en relación a lo que otros países intenten hacer con la economía. Pues bueno, eh, hay varias, eh, varias sociedades anali analistas... Eh, una podemos decir el BBVA Research, bueno, hay varias, no nos vamos a ceñir en esta, sino en otras, dicen que la próxima recesión será probablemente la peor, eh, probablemente peor que la medida histórica, que la media histórica, perdón, ojo con esto, peor que la media histórica. Bueno, bueno el, hay, un, hay un riesgo de recesión durante los próximos 12 meses ha escalado al 15% frente al 5% en mayo. Pero ojo, vamos a decir una cosa. Es cierto que los políticos, sea aquí, en Chile, en Estados Unidos, en China, en Argelia, no importa, están manejando datos ficticios. Y lo que se está analizando aquí son datos reales del crecimiento y de la recesión. Además, a mí me hace mucha gracia cuando sobre todo en esto pasa en España y en los países latinos. Y esto es esto es algo muy bonito, muy curioso, pero que te mueres de risa. Es cuando dan cifras, cifras económicas y dan estadísticas. Hemos visto que las estadísticas en este año pasado en España no han funcionado. Y ojo, ojo porque en América Latina llevan 25 años sin funcionar. Aquí en España también llevan 10 o 12 años que no funcionan las estadísticas, pero que los políticos saben, advierten de los peligros que pueden venir según esas estadísticas, pero en realidad no valen para nada. Bueno, eh, vamos a seguir, vamos a seguir porque aquí hay unos datos y quiero ser breve, no me quiero enrollar mucho. La combinación de los distintos elementos que pueden desatar una crisis nos sugiere que, aunque el riesgo de recesión continúa siendo reducido, sí que está aumentando. O sea, hay un riesgo reducido según las estadísticas, pero está aumentando y en estos 12 meses va en adelante. Bueno, advierten, tengo aquí una mosca, eh, uno, los analistas, eh, que reco recordando que la encuesta de la FID de Filadelfia entre expertos en previsión Económica sitúa la probabilidad de que se produzca un retroceso en el Producto Interior Bruto, real, durante los próximos cuatro trimestres en su nivel más elevado en 10 años. Recesión. El dinero para la banca. Y no van a soltar nada. Ahora los bancos sí estaban relativamente, relativamente, no en todos los países del mundo, pero estaban relativamente receptivos para dar, por decirlo así, ciertas partidas o créditos presupuestarios para empresas y podemos decir que incluso hipotecas y préstamos personales. Ahora se cortan, no van a dar con tanta facilidad. Hay una deceleración hay una curva que va a bajar y lo vamos a notar de aquí a marzo en España. Es decir, que si no has pedido un préstamo, no te molestes mucho en pedirlo aquí en España. Seguramente en otros países del mundo. Pero no te molestes. Primero porque Europa eh, tiene unas directrices dadas aquí en España. Y en España se deja de comprar la deuda. Ya no se compra más deuda pública. Ya veremos a ver esto por dónde sale. Luego tenemos unos, que esto eh, se puede analizar en otro momento, tenemos una serie de inconvenientes con el tema de las hipotecas en la banca, en España. ¿eh? Todo de entrada. Bueno, los eh, expertos apuntan que, pese a que cada crisis es única, esta próxima recesión será probablemente peor que la media histórica. ¿eh? Estos son los titulares de todos los analistas y diarios financieros a día 2 de enero del 2019. El año pasado abrieron con otros titulares, este año ya te están diciendo que tararí que te vi, que no es posible un aumento hacia adelante en la economía. Ya hemos sufrido un pequeño corte, yo no sé qué le pasa al Windows 10 este, que la verdad el señor Gates, Bill Gates este, como se llame, la está liando parda. Bueno, perdona por este corte, es ajeno a mí, porque todo está perfecto. Bueno, mmm, en cuanto a la posible respuesta de la política monetaria a la próxima crisis económica, los autores de los análisis estos subrayan que la Reserva Federal de Estados Unidos dispondrá de menor margen para bajar los tipos de interés que en episodios anteriores. Es prácticamente inevitable que la respuesta de la Fed sea más moderada, lo que eleva la probabilidad de que se produzca una contracción más profunda y una recuperación más lenta. Y esto lo advierten ellos, no lo advierto yo. Sin embargo, los analistas señalan que el banco central estadounidense podría echar mano de otras políticas de su arsenal como la flexibilización cuantitativa el QE por sus siglas en inglés, como ya hizo tras la gran recesión. Aunque reconocen que el mayor impacto, se me ha ido, eh, es que es el Windows 10, está, eh, está de verdad, eh. tengo aquí abierto esto, bueno, el mayor impacto de esta opción se debió en buena parte al factor sorpresa y una vez desaparecido este factor, el, impact, el impacto marginal de nuevas rondas de estímulos se volvió más pequeño. Esto sugiere que podría intentar modificar los futuros programas de la QE para incluir otros elementos no usados antes que un intento por recuperar el elemento sorpresa. Es decir, que todo está previsto, que aquí no hay escapatoria y que todos los países marcan unas tendencias económicas, los grandes países, las grandes economías, y que todos aquellos países que vayan al rebufo de, los, de las grandes economías, pues van a sufrir exactamente lo mismo. A medio plazo, a medio plazo, estamos hablando de medio plazo. Tenemos que tener en cuenta que llevamos una, eh, ¿cómo diría yo? Una inercia en la economía de 2018, que no ha sido la mejor, pero tampoco ha sido mala, pero llevamos una inercia. Ojo, los alquileres suben. Una de las políticas que se ha querido hacer en Barcelona, por ejemplo, ha sido eh, comerle la cabeza a Pedro Sánchez, cuando esto no le interesa a nadie, que es estancar o bajar el alquiler. Los alquileres van a seguir subiendo. Esto no es una cosa... Porque si tú alquilas una vivienda... ¿Tú qué quieres? ¿Cobrar mucho o cobrar poco? Si la vivienda es tuya, cobrar mucho. Y si tú te fijas en los precios que hay, pues tú siempre vas a querer estar en esa media. Si la media va subiendo, tú irás subiendo. Esto es impepinable. pero Esto es una... una eh... ¿Es conveniente vender alguna propiedad? Depende. Alma, Zarazúa. Depende de donde estés. Si eres de fuera de España, véndela pero ya. ¿Vale? Porque se te puede devaluar. Porque si corres el riesgo de que no den hipotecas, no den préstamos y no puedas, eh, no puedas venderla. Ahora mismo en España no conviene vender. Pero yo creo que en ningún sitio. Ahora mismo lo que conviene es tener esa, esa propiedad según los datos que hay. Y alquilarlo, porque esto de que el, el alquiler va a bajar, no va a bajar, lo que vas a subir... Entonces, conviene más alquilarla que venderla. Porque el rendimiento que le puedes sacar tú mientras se estabiliza la economía es mayor que si haces una venta. Porque la especulación te va a hacer bajar el precio de tu casa para que un banco pueda darle una hipoteca a ese señor, esa señora que te va a comprar tu casa. Con lo cual, ¿qué es mejor? Alquilar. Alquilar, sí o sí, ¿eh? Es decir, que la alquiles tú, no que vayas a alquilarla. Ahora sí si es conveniente comprar. Se está hablando de una próxima burbuja eh, inmobiliaria. No, no hay burbuja inmobiliaria. Lo que va a haber es una burbuja financiera, que son dos cosas distintas. ¿eh? Son dos cosas distintas, que no tienen nada que ver. Es decir, ahora con esta recesión, al no haber préstamos hipotecarios, las viviendas van a bajar. Pero las construcciones que hay en España. Son construcciones que es todo según lo previsto. No hay ningún tipo de burbuja inmobiliaria porque no se está favoreciendo al sector de la construcción, sino los, lo que se está intentando a nivel mundial y en España, por supuesto, es eh, que los bancos no pierdan poder adquisitivo. ¿Cuál es el riesgo de perder poder adquisitivo? Pues dar préstamos y no cobrarlos. Pero no estamos hablando de préstamo persona para comprarte un coche. Vamos a ver. Eso no. Sino préstamos a nivel empresas y empresas que puedan quedar en la quiebra y eso que lo devuelve. No lo devuelve ni Pirri Manson. ¿eh? En fin. Esto es un poco eh, lo, que, lo que no se espera, por decirlo así, lo que no se espera en este 2019. Carburantes al alza. Consumo eléctrico al alza, eh, todas las energéticas van a subir, telefonía móvil en España ya ha subido, ¿vale? Con lo cual, si sube la telefonía móvil, suben los salarios, pero el que está en paro es más inalcanzable todo lo que está por encima. Y esto es un verdadero problema, porque luego dicen que quieren equip equiparar la clase media... <coughs> Toda por igual y lo que están haciendo es marcar más diferencia entre el pobre y la clase media. Es decir, que la clase media, que es prácticamente inexistente, sigue, seguirá siendo inexistente, porque es prácticamente inexistente. Pero eso sí, los puestos de trabajo que estén a tiempo parcial, como hemos dicho, las limpiadoras de hogar, eh, una serie de problemas, ¿vale? Se irán incrementando a lo largo de este 2019. Y os digo una cosa... Cuando llegue esta, esta este primer, este segundo, primer, en mitad del segundo trimestre es cuando se va a notar esta recesión económica, sobre todo por parte de los bancos. Dice Ricardo Diestre, dice todos los eneros suben las cosas, Rafa. No es una novedad. Sí, señor, no es ninguna novedad, pero suben dentro de lo establecido. Mientras que ahora tienen manga ancha y ha subido por encima de los porcentajes habituales establecidos según las normativas anteriores del año pasado. Ahora han subido lo que les ha dado la gana relativamente. vale. Incluso hasta los impuestos en el ayuntamiento han subido. ¿Por qué? Pues porque como vas a tener más dinero, te quieren cobrar más dinero. Ese es el chocolate del loro. O sea, es subir impuestos, subir salarios para seguir teniendo una partida presupuestaria económica en todos los gobiernos, ¿vale? Pero que este año, aunque han subido, ahora no sabría decirte cuánto ha subido la luz, por ejemplo, eh, en porcentaje, pero revísalo porque en algunas eh, comercializadoras de luz ha subido muy por encima de lo que estaba más o menos establecido. De hecho, recordar, que hace años había una pugna muy grande con las eléctricas, ¿no? Con las petrolíferas en relación al precio, a la subida. Nadie ha dicho nada. No hay ningún colectivo que se haya pronunciado. Nadie dice nada. Todo el mundo callado. ¿Por qué? Porque están pendientes de otras cosas políticas, sobre todo aquí en España. Eh, dice, con la inmigración hay más demanda de alquileres, por lo tanto subirán más los precios. Evidentemente, Jorge Rivas, ahí las has dado. Efectivamente, eso es una de las historias reales que hay en este país. Eh, dice la Ángela Nor, hola, yo creo que no podrían subir mucho los alquileres ya que si no hay trabajo no habrá economía para nada. ¿Qué mal lo veo todo? No, pues van a subir, siguen subiendo. De hecho la alcaldesa de Barcelona se, reúne con, se ha reunido con Pedro Sánchez cuando esto del... del que ha estado ahí Pedro Sánchez, no sé a qué ha ido Pedro Sánchez allí, a Barcelona, pero bueno, han ha estado hablando la, la ilustrísima y queridísima Ada Colau, ¿eh? por todos los eh, teletubbies, es, es amada, amada, y los watching nights. Eh, a esta sí se la podrían llevar los reptilianos, fíjate, no podrían aducir a esta señora. Bueno, pues ha estado diciéndole, oye, haz algo porque los alquileres en Barcelona están subiendo, bueno, pues hazlo tú. No le digas al presidente de un gobierno que suba los alquileres. Saca tú una normativa o algo, una campaña a nivel municipal, donde los alquileres en Barcelona, que Barcelona ya es la, la cuarta ciudad más cara del mundo para alquilar un piso, eso dicen en la televisión catalana. Igual no se están mintiendo, como en otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que han dicho. La cuarta ciudad más cara de España sobre tus huevos. Tú sigue así que no va a ir ni Dios a Barcelona. Y fijaos que soy de Barcelona. ¿eh? Dice el Estado Autonómico, un despilfarro del 10% del PIB en España. Javier Caballero, y lo que te rondaré morena. ¿Eh? Lo que te rondaré morena porque hemos empezado el año, tenemos un gobierno débil que ha pactado con eh, Podemos que lo que quería la subida de salario en España, la ha subido total y esto va a hacer que el pobre sea más pobre. Como he dicho, Ahora tendrán más votantes los de Podemos, porque a Podemos no lo va a votar el presidente del BBVA, ¿no? Lo va a votar, ¿quién lo va a votar? El más pobre del barrio, ¿por qué? Porque Podemos es reaccionario, quiere igualdad, ¿no? Pues ahora vais a tener más votantes, eso por un lado. Luego, por otro lado, eh, el tema, es que estoy leyendo las preguntas de tener estos ahorros en el banco. No es conveniente tener el dinero en los bancos. Señor, porque ahora con el tema, esto ya lo he dicho que lo hablaré, el tema de la devolución del IRPH, ¿vale? Esta devolución lo que va a generar es que los bancos, si tiene, esto viene por Europa, si los bancos, por decirlo de alguna manera, tienen que devolver con carácter retroactivo, como le puede pasar al Banco de Santander, que le puede pasar, ¿eh? Con lo de impuestos de la renta, no sé qué, es un, un es un tipo de interés que se han sacado de la manga, que además no han informado al usuario. Y esto es fraudulento. ¿Qué es lo que puede pasar? Que tengan que pagar mmm, la fiesta con carácter retroactivo. Y si viene de la Unión Europea, de, de Europa, perdón, seguramente sí. Esto seguramente sí se tenga que pagar con carácter retroactivo. ¿eh? Así que, como se pueden generar días intermitentes de corralitos, si tenéis dinero en el banco, sacarlo. ¿eh? Yo lo haría. De hecho, yo no confío en el banco. Eh, dice, el BCE se encuentra en un callejón sin salida. Sí, amigos está... Dice, si suben tipos, acelera la recesión. Claro. Si no los sube, provoca una superinflación que desembocará en una revolución. Mira, ¿sabéis lo que está pasando en España? Mira, todo esto y esto lo vais a sufrir en el resto del mundo. En México lo vais a ver a muy corto plazo. Venga, nos vamos a arriesgar y vamos a decir un medio plazo. Cuando las arcas del Estado están vacías, ¿eh? empiezan los debates políticos. Cuando están más vacías, empiezan el y tú más, y tú más, y tú más. Es que usted no, y usted más, y el otro más. Cuando ya están más vacías, empiezan grupos a querer zarandear el gobierno que hay en, el, en ese momento Intente, intentar dañar la constitución, intentar dañar ciertas cosas, y cuando ya no hay dinero para repartir porque el gobierno central no puede dar partidas presupuestarias a unos y a otros esto sin contar la corrupción esto sin contar la corrupción porque la corrupción está ahí amigo, está ahí no, no te la olvides está ahí, es una lacra que tenemos en nuestros políticos. Yo os digo una cosa, independientemente del color que tú tengas, todas tus ideas de ir en contra de la corrupción y que los políticos no nos representan, da igual que seas de izquierda o de derecha, pensa, pensamos todos lo mismo, ¿eh? no importa. Bueno, una vez que ya las arcas del Estado están vacías, es cuando se lían las guerras y los conflictos armados. ¿Por qué? Pues porque como no hay de dónde sacar, pues... A maricón, el último, como se suele decir, ¿no? ¡Va al ataque! ¿no? Y van ahí a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, si se fabrica más papel, dinero, pues esto es una recesión y esto es una crisis mayor, porque ¿qué es lo que avala el dinero? Nada. Es papel. Con lo cual, incluso hasta el propio valor del dinero está bajando. Tú tienes que poner dinero, fabricar dinero, pero has de tener un respaldo real de dinero. Si no tienes un respaldo real de dinero, ¿qué es lo que te pasa? Que te lo comes y se devalúa tu moneda. En fin, el tema de las pensiones eh, hablaremos más adelante. No quiero reventar todo el tema, ¿vale? Llevamos ya un buen ratito eh, con este tema, llevamos 36 minutos. No quiero hacer un directo excesivamente largo, pero lo que sí es cierto es que la cosa pinta muy mal, pinta muy mal. Y esto no es por ideales, esto no es por colores políticos, esto no es por... Eh, no, esto es simple y llanamente por los despilfarros económicos de los gobiernos, por no controlar el gasto público, por una serie de problemas. Evidentemente hay gobiernos que vienen, llegan y se encuentran lo del gobierno anterior, lo que han dejado... Claro, cada uno llega con unas ideas. Y a veces es como cuando tú inflas un globo, ¿no? Un globo de estos de los niños, y lo llenas con una capacidad de aire. Si la aprietas por un lado, explota por el otro. Y si la aprietas por ese lado, te salta por allá. O sea, la economía es la que hay. Es la que hay, aunque hayan fuentes externas. Pero a veces las fuentes externas pueden llegar y otras no pueden llegar. ¿Eh? Si las economías de fuera no son buenas, no van a llegar y no habrá ese intercambio. Así que chicos, yo por mi parte dejo esto por aquí, ¿de acuerdo? Encantado de hablar de esta noticia tan fea porque eh, precisamente hoy, sin ir más lejos, eh, estaban, estaban dando unas informaciones en Televisión Española ¿En televisión española? No. En unas televisiones de España, perdón. No en televisión española, porque esto no lo he visto en televisión española, porque no les interesa. Pero sí en otras televisiones, ¿vale? Donde estaban... ¡Guau, guau, guau! ¡Qué economía! ¡La economía del mundo! ¡La economía del mundo! Y además eh, han dado unos guiños muy bonitos al gobierno mexicano, desde algún medio de comunicación en España, también es verdad. ¿eh? Pero bueno, yo no voy a entrar en eso. ¿Vale? Yo lo único que digo es que las cifras que han dado son falsas. Y esto es lo que puedo decir, porque hay cosas que no tienen sentido. O sea, ¿cómo puedes decir? Eh, ¿Has visto qué niño más guapo tengo? Y el niño es feo. El niño es feo de cojones. ¿eh? El niño pues, puede crecer, mejorar o empeorar con la edad, ¿no? Dice, Mira qué delgadito está mi niño. ¿eh? Y el niño es un ceporro gordo y, y eso es lo que tiene, ¿no? Todo lo que hay. Pero bueno, ellos, como el, el gobierno da unos datos, una mejor dicho, da unas directrices y todos los canales afines tienen que aplaudir a los, a los gobiernos que están ahí arriba, pues ya está. Pues eso es lo que pasa. Pero luego, cuando te bajas a la, a la, a la cruda y triste realidad, es que te das cuenta que vamos en recesión. Vamos en recesión. Y os digo una cosa. Toda la inyección que ha habido a las diferentes bancas en España y a nivel mundial, es decir, todas las inyecciones de dinero, ¿vale? Las inyecciones, los rescates a las bancas, porque ha habido una recesión y el, los gobiernos que han hecho inyectar dinero al banco, venga, que circule, que circule, venga, que circule. Y dices, bueno, sí que circule, pero ¿en base a qué? ¿En base a qué? En base a nada. Pues 0 por 0 es igual a cero. Y a veces en la economía, cero por 0 es igual a menos 10. Porque la economía a veces es imprevisible. Bueno, chicos, muchas gracias. Eh... Si esa malaga se parte, pues sí. <ríe> si es que hay que tomárselo así. Porque si nos espera algo chungo, pues yo qué quieres que te diga. Mira, la, la definitiva de todo esto es que estamos hartos de que todo esto suceda. ¿Eh? De que todo esto suceda y no podemos hacer nada en contra salvo, pues oye, dar información veraz y estar muy despiertos y estar observando todo esto que está pasando. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Ahí tenéis Misterios del Mundo. No sé si va a subir un vídeo hoy. Eh, Alba, no sé si iba a subir un, un vídeo. dinoslo por aquí directamente. Gracias a todos los amigos. Eh, a todos los que habéis estado aquí, casi 300 personas. Y, bueno, pues esto es un poquito más. A las ocho y media, ¿no? Vale, pues tenéis ahí eh, a las ocho y media un vídeo de Misterios del Mundo donde podéis, pues no sé, ya veremos a ver qué temática es la que nos habla hoy nuestra compañera Alba. Yo por mi lado, pues nada, repito, feliz año nuevo a todos, fel feliz 2019. Siento que este sea el primer vídeo del año, pero... Quiero que todos vayamos preparados para lo que pueda suceder. Chicos, un beso muy grande, muchísimas gracias. Y antes de irme, antes de irme, tocaremos más expedientes ovnis una vez o dos veces a la semana. Tengo aquí una cantidad de cosas que quiero que salgan a la luz, luego ya veremos si... Me pasa algún día por ahí o me tiran en una cuneta, pero por lo menos vosotros tenéis la información. Pero eso sí, si me tiran una cuneta que se abraza un jamón. Chicos, un besito, nos vemos. Hasta la próxima.